Bon día de vesrá benbingut y benvingudes una vegada mes a la represa un programa de trillt como acostumé decir, los nostres programas siempre son molt especiales porque si son els nostres convidats y convidades y una vegada mes vos hem portat a un convidat molt especial eh, buenas eh, me llamo Andrés jiménez eh, soy economista de, de formación o de de formación eh, de castellón también eh, por obligación no se puede no se puede elegir no estoy ni muy orgulloso ni poco, soy de Castellón y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y aparte de economista y castellonense, pues soy un aficionado un poco a, a, a, al pasado, al pasado en el buen sentido, que no sé me identifique como, como un nostálgico. Me gusta el pasado, quizás debiera haber hecho historia en lugar de económicas. Y eh, me gusta el pasado en la medida que el pasado explica lo que es el, el presente. En ese orden de cosas, pues siempre me ha gustado coleccionar, aunque algunos dicen acumular, eh, cosas que te vinculan con el pasado. Y bueno, pues eh, ese gen coleccionista lo he tenido muy de pequeño, de tal forma que si me dicen que eres más economista, castellanense o coleccionista, pues quizás sea más coleccionista que otra cosa. Eh, a lo largo de mi vida he coleccionado muchas cosas. Y bueno, desde que estoy en Valencia, pues una de las cosas que más me gusta coleccionar son objetos, fotografías, publicidad, postales, cualquier cosa relacionada con el pasado de Valencia que te permita explicar un poco, pues eso, quiénes, quiénes somos y de dónde venimos y quizás incluso a dónde vamos. Y bueno, en ese mundillo eh, algo friki, pues he conocido a gente muy interesante eh, con, la, con las cuales pues coincido en, en algún tipo de inquietudes o de, o de aficiones o incluso de vicios, por decirlo de alguna mm. forma. Eh, conocí a mucha gente en una especie de, de, no de, no de blog, sino de foro, eh, aunque no era un foro, era una especie de microforo eh, que se llamaba Remember Valencia, eso ya estamos hablando de hace 10 11 años, donde la gente pues ponía las fo sus fotos antiguas de Valencia y, y bueno, y se comentaban, se explicaban y a partir de ahí, bueno, pues, pues eso, un día se decide quedar para vernos las caras, porque al final eres gente ya un poco mayor, no vieja pero mayor, y necesitamos vernos las caras, no somos como la gente de ahora. Y, y bueno, a partir de ahí, pues cenas, paseos, eh, reuniones, y bueno, pues el ritmo de Valencia fue creciendo hasta que constituirse en un grupo de amigos, luego dio el salto a, la, a las redes sociales, al Facebook, luego se constituyó como asociación, eh, durante algún tiempo, pues... Eh, ...he estado allí ejerciendo diversos papeles... ...y hasta hace algunas horas... ...incluso fui el presidente de la Asociación Cultural... ...Remember Valencia... ...y bueno, esa es una vertiente... ...y otra vertiente pues ha sido... ...eso, conocer a gente muy interesante... Eh, ...quizás si tengo que elegir a alguien... ...el más interesante sería Ángel Martínez... ...y eh, bueno, pues con él... ...una serie de inquietudes que yo tenía... ...pues las he podido ir desarrollando... ...porque yo tenía unas inquietudes unos conocimientos y unas habilidades, pero me faltaban otras inquietudes, otros conocimientos y otras habilidades. Y justo él tenía las que a mí me faltaban. Entonces, bueno, pues era un poco eh, mi complemento ideal para llegar a donde yo quería. Y eso pues me ha permitido pues ejercer cierta labor eh, a la hora de hacer algún tipo de, de libros, eh, que bueno han tenido cierto éxito aquí en, en, en Valencia Ciudad, que son los libros La Trilogía de la Valencia Desaparecida, que también tiene, está plasmada por, por Ángel en, en internet mediante el blog La Valencia Desaparecida. Y bueno, pues eso sería un poco mi presentación, dándole mucho mucha, digamos protagonismo al pasado reciente y muy poco al anterior. anterior. Sí, sí. Muchas gracias por haber eh, aceptado eh, la invitación de La Represa. Mm -hmm. Y empecemos hablando del foro Valencia Remember. Mm. No sé cuántas miles de entradas debe acumular ya el foro. ¿Lo tenéis contado? No, el foro, fíjate, el foro eh, alcanzó un prestigio brutal en Valencia hace 6, 7 años. Pero tú sabes que el Internet es todo muy, muy cambiante. Entonces, eh, el surgimiento de las redes sociales, sobre todo de Facebook, ha, ha dañado al, al foro. Porque el foro, por ejemplo, para colgar una fotografía en el foro, había que seguir un procedimiento, de, de un manual, que cada vez que entraba un, un nuevo forero pues había que explicárselo y le costaba a veces seis o siete posts poder hacer. Sin embargo, tú sabes que en Facebook tú haces una foto o la tienes en un momento y la pones al segundo. Entonces la comodidad de las redes sociales ha ido en detrimento de lo que es el foro. Y, y, estamos hablando del foro más importante de historia de la ciudad de Valencia sí, sí, sí. que ha existido, que ha existido efectivamente. y es un foro donde se ponían eh, fotografías donde se hacían comentarios, donde se iba al detalle, se va al detalle ...de cada uno de los elementos arquitectónicos y de urbanísticos de la ciudad de Valencia... Sí. ...de su pasado, de marcas, etcétera... ...y se van comentando, ¿no? Sí, sí. Era, era, y es un blog donde donde se, se reunía, y todavía sigue habiendo gente... ...pues los especialistas eh, en, en la Valencia del pasado... ...pero en multitud de disciplinas, es decir... ...tú ponías una foto de Valencia, por ejemplo, antigua de los años 40 y en esa foto pues había un coche y estaba el especialista en coches antiguos eh, si aparecía en un árbol estaba el especialista en árboles si aparecía un comercio estaba el especialista en comercios antiguos si aparecía en las vías de un tranvía estaba el especialista en tranvías y trenes si aparecía una persona re, re, famosa re, fotografiada o si era un retrato de estudio aparecía el especialista en fotografía ¿Cómo se corría la voz de esto? Eh, pues, pues, que eh, la gente accediera. pues difícil, difícil es, es yo creo que la, la, lo, lo principal es que no había competencia es decir eh, en, hubo un momento en que aunque ahora nos puede parecer porque es todo tan vertiginoso en que, en que no había no había los, los, los bueno, no quiero decir marcas, no había uh -huh. los smartphones uh -huh. y, y no había las redes sociales entonces existía eh, el email, existía el blog uh -huh. y la gente se mandaba miles de cosas por email que ahora uh -huh. las miras hace seis o siete años y dices, ¿cómo nos mandamos eso por email? ¿cómo soportábamos uh -huh. una el email? que era una, una, una cosa prehistórica que ahora se manda todo por WhatsApp. Pues antes, lo que estamos mandando por WhatsApp, toda esa cantidad de información, antes se mandaba por email. ¿Y recuerdas tu primera entrada en el blog? Sí, yo me... Sí. Normalmente, mucha gente... Tú me has preguntado antes cómo... Mucha gente eh, entraba a través de Google Imágenes. Es decir, sí. en algún momento tú buscabas algo relacionado con el pasado y ¡pum! aparecía siempre una referencia a, al foro Remember Valencia. Entonces, a partir de ahí, entrabas en el foro lo mirabas y te quedabas alucinado y decías, ¿esto qué es? esto qué, qué nivel tiene? ¿Qué? Y, y era un foro de referencia porque cualquier duda que tú tuvieras sobre un plano antiguo, sobre una fotografía, sobre yo hace un ciudadano corriente que dice, hace 25 años fui con mi padre a un sitio que yo no conozco, pero que había esto, esto, me gustaría, cualquier cosa que tú quisieras tú lo ponías en el foro y siempre había alguien que te decía eh, ¿dónde, dónde estuviste tú hace 20 años o qué es esa foto que tú has puesto donde, con tus padres, dónde te la hiciste, porque tú a lo mejor no lo sabías entonces se fue un poco corriendo la voz y el foro tenía... Eh, no sólo eh, éramos unos 100 personajes activos, digo personajes porque todos teníamos nuestro nick y demás sino que había verdaderamente quizás miles de personas ...que estaban leyéndolo sin participar... ...y que de vez en cuando alguna de ellas... Mmm, ...salía a la superficie y decía... ...os llevo siguiendo... Eh, mm. ...desde hace varios años... ...y nunca me he atrevido a participar... ...porque mm. aquí hay mucho nivel... ...pongo esta foto y no y me voy... Sí. <ríe> ¿Cómo, fue? ¿Cómo fue la primera entrada? La, la primera entrada que hice... Eh, ...quise hacer una entrada a lo grande... Y, ...y cogí mi mejor fotografía... ...la que tenía, que era una... una ...me acuerdo era una foto de una pollería que había eh, en, en los años 10, años 20, en la Plaza Redonda, donde se veía a, a, pues eso un, una especie de comercio típico de la Plaza Redonda, con una la puerta, y en la puerta había una señora, una abuela, eh, desplumando un, un pollo uh -huh. y quedaban y colgaban pollos también de las estanterías y bueno de en la, en el frontal del edificio del edificio no del comercio colgaban pollos y colgaban aves de corral y ponía pollos de la albufera y era una foto eh, preciosa eh, típica y claro, cuando la puse eh, fui muy bien recibido. Oh, ¡Qué foto más magnífica! Tal y cual. Y, bla, y, bla, y ya entré ahí pues, y dije dónde la había conseguido. Esa foto, por cierto, sale, eh, como no podía ser de otra forma, en el primer libro de la Valencia desaparecida. ¿Ya, ya coleccionabas fotos anteriormente a, a la entrada o fue a, a través de la entrada que empezaste a, a eh, coleccionar? Como te he dicho al principio, yo lo que he coleccionado siempre, he coleccionado de todo. Pero en, cuando era pequeñito, coleccionaba sellos y cosas de esa, una cosa muy clásica. Pero billetes... Pero te vas dando cuenta de que cuando tienes lo, digamos, eh, lo estándar, lo que ya es más raro cuesta mucha pasta. Mucho dinero, es, es difícil de adquirir. Y yo dije, tengo que coleccionar algo que sea interesante, pero que no cueste pasta. Que, que sea la, barato. Que sea barato, que la gente incluso lo desprecie. Y eh, me pilló por el calendario de bolsillo calendario de bolsillo es una cosa que cuando se cumple el 31 de diciembre se convierte en inútil, en absurda, y la gente lo tira. Pero el calendario de bolsillo tiene un anverso y un reverso. En bueno, el reverso tienes el calendario, pero en el anverso tienes publicidad o tienes alguna información, que en un primer momento, ese año no es muy interesante, pero que cuando pasan 20, 30, 40, 50, 60 años se puede convertir en muy interesante. Y yo empecé a coleccionar calendarios calendario de bolsillo. Yo incluso iba al rastro... Y, y, y no, no encontraba calendario de bolsillo porque había un señor, un señor muy mayor que creo que ya ha fallecido, al que le daban los calendarios de bolsillo gratis y, y fíjate que en el rastro se venden hasta los clavos oxidados, tú fíjate, lo, lo, lo, el calendario de bolsillo estaba por los suelos. Eh, y bueno empecé a coleccionar calendarios de bolsillo y me y empecé a acumular miles y miles y, y decenas de miles acumular no pero bueno, acumular pero coleccionando los por su por su temática bodegones comerciales porque tú esta, todas las colecciones también clasificadas y sí sabes, porque si no te conviertes en, en una especie de acumulador eh, uh -huh. en, en un inicio de, de Diógenes eh, <risas> entonces hay, hay que ir con mucho cuidado y tú no no puedes tirar las cosas encima unas de otras hay que ir y aparte, para obtener conclusiones hay que ponerlas en el sitio, compararlas, verlas, si no, no, no tiene gracia el coleccionismo, hay que luego poder disfrutarlo. Y un momento en que yo tenía tantos calendarios de bolsillo, yo iba al rastro y no encontraba nada interesante. Empecé a fijarme en los calendarios de bolsillo pues, más antiguos, incluso de, de siglos pasados, el siglo XIX y demás. Y en el rastro eso no, no lo había. Tuve que lanzarme pues, en, en eBay, en Campe en Francia, en todo colección, y a partir de ahí me iba saciando. Pero eh, cuando iba al rastro a buscar calendarios de bolsillo, yo empecé a ver eh, cosas. También habían fotos, también había. Exacto, exacto, exacto. Y, ¿no? y, y además cosas que me impactaban, porque en el rastro tú ves eh, la vida de la gente tirada por los suelos, pero de forma textual, es decir, eh, tú ves ahí eh, una familia... Que, que ...con sus fotos... ...que en su momento se vistieron para hacerse esa foto... ...y se fueron al retratista... ...y aquello era un acontecimiento... ...y, y bueno, pues esas fotos... ...están ahí tiradas porque, porque... ...hay un momento en que las familias dicen... ...se juntan dos personas se casan o se juntan simplemente y, y acumulan una serie de objetos que vienen y dicen, bueno, ¿y esto, esta gente quién era? ¿Eran eran tus bisabuelos o eran los míos? O sea, sí, sí. Y hay un momento en que, en que cuando, se, o cuando se muere una, una abuela, porque normalmente se muere la abuela, el abuelo es muy importante, y si se muere la abuela, pues eh, muchos hijos dicen a un trapero llévate todo lo que hay. Va el hijo o la hija, se coge a lo mejor pues algún cuadro, lógicamente las joyas y demás, y lo demás mira, eh, llévatelo. ¿Y qué y pasa? Todo eso pues acaba apareciendo en el rastro. En el rastro aparecen incluso cosas, a veces, excesivamente íntimas. Uh -huh. ¿eh? Cosas que la gente se hacía para sí mismo o para, su, para sus familiares y que luego mm, mm, ni te imaginas que dentro de 70-80 años van a estar tiradas en el suelo. Entonces a mí eso me impactaba. Me impactaba porque yo decía, bueno, coño, esto además posiblemente sea lo último que queda de esta persona, es decir... Aparte de algún apunte que, hayas hecho, que se haya hecho de cuando nació, en la partida de nacimiento, de alguna parroquia, pero que como imagen, posiblemente esta foto de los años 10 donde sale esta señora con esta señor sea lo último que queda de ellos. Si esto yo no lo compro y luego cuando, cuando se acaba el rastro muchas cosas se tiran y se rompen, digo, esto se pierde. Entonces, sin darme cuenta me fui convirtiendo en una especie de ONG de fotografía. Y, y sobre todo me, me centré en los retratos, los retratos de estudio, porque las postales, pues siempre ha habido un coleccionismo de postales. Y el coleccionismo de postales muchas veces ha derivado en coleccionismo de fotografía, es decir, fotografía privada, no estandarizada con la postal. Entonces, siempre ha habido gente que le ha hecho gracia un poco... El, ¿Te has el, podido conocer algún caso de alguna historia que hayas recuperado una, una fotografía que luego hayas conocido sí, a sí, la sí, persona? Sí. Además, he conocido personajes muy interesantes en este mundo de, del rastro y de la búsqueda de fotografías. Yo tengo un amigo eh, que eh, la palabra friki se queda muy escasa para, para él. Él eh, es amigo de encontrar esos hijos de fotografías de familias que aparecen en el rastro y eh, pillar dos o tres fotos y a partir de ahí ir tirando del hilo, coge y se va al cementerio municipal de Valencia investiga dónde, dónde está eh, la tumba de esta persona eh, quién era su padre, quién era su madre y te reconstruye pues la historia de, de la familia a partir de tres o cuatro fotografías encontradas en el rastro, luego se cansa y eso, eso no se plasma, pues es lo que sería lógico, ¿no? Que se plasta, se plasmara en alguna historia, o, pero él se cansa y empieza con otra. Y esta persona, pues... Eh, también eh, tiene especial predilección por la gente mayor, es decir le gusta comprar fotografía de abuelos no quiere comprar fotografía de niños no me preguntes por qué uh -huh. le gustan los abuelos de determinadas épocas tampoco me preguntes por qué uh -huh. le gusta eh, gente que vivió la última epidemia de peste o gente que vivió la guerra o gente que entonces mm, yo no soy tan friki soy friki pero no llego a tanto uh -huh. y yo lo que, sí que es verdad que tienes que poner un, un tope porque tú no te puedes coleccionar todo. Entonces yo me limité a empezar a recoger fotografías de, re, de retratistas valencianos, o sea, de gente que iba al estudio a fotografiarse, desde que empezó la fotografía, los 1850, hasta la Guerra Civil. Y que solo fuera de Valencia capital, porque es que si no te vuelves eh, loco. ¿Todo si ese claro. aprendizaje luego para la fotografía urbana de la ciudad te sirvió? Claro, claro, porque de la misma forma que buscando calendarios empecé a ver retratos de gente, Viendo retratos de gente, empecé a ver pues es, es, escenas de, de, antiguas de la, de la ciudad. Y de vez en cuando veías alguna que te llamaba la atención y decías, pues lo tómelo. Quedo. Y luego cuando encuentras a gente que a eso también le interesa y que le saca partido, tú también vas viendo cada vez que vas al rastro o okay. que Estoy hablando del rastro, pero cuando hablo de rastro, hablo también de librerías de viejo. Eh, ¿De cuántos puntos de la ciudad estaríamos hablando? ¿De cuántas fuentes? fuentes eh, montones montones cuando esto llevas ya muchos años hay gente que te llama y te se presenta en tu casa eh, pero porque, sitios grandes estaríamos hablando de libr librerías de viejo de el, eh, libr el, librerías el, de viejo, sí lo del libro anticuarios eh, rastro de rastros rastros de Valencia o, o de la periferia de Valencia en algunos pueblos también se, hace, se hacen rastros los los fines de semana y pero bueno el, hay un digamos hay una la escala más baja es la, la persona que, que va a una, a, una, a una vivienda y la vacía o la persona que busca en un contenedor. Yo te puedo asegurar aquí, aunque eso no se dice, pero yo te lo digo, que las, algunas de las fotografías más importantes que se conservan, que explican en parte la historia de la fotografía en España y de la historia de la fotografía en Valencia, se han sacado de contenedores. Entonces hay un trapero que va, las coge... Intuye que son interesantes, se las vende a otra persona, que es un, digamos, un trapero de, entre comillas, de más alto nivel, que no es de los que rebusca, pero es un trapero que ya, aunque no busque, tiene es, conoce a coleccionistas, conoce a gente y se las vende pues a, a vendedores que revenden en internet o, o, o a coleccionistas como yo... Y, y pues se presenta en tu casa y te tengo esta foto, tienes que verla. Y a partir de tener esta foto, eh, cuando empieza el foro, las escaneas, las digitalizas y las subes al foro? O... Pues no, mi problema por, es por eso, por lo que Ángel también me complementa mucho. Yo eh, tengo ya casi 50 años, rozando los 50 años. Entonces eh, nací sin ordenador, conocí el primer ordenador cuando tenía 14, 15 años ahí en el instituto, cuando se hacía una cosa que se llamaba BUP. Entonces, eh, el ordenador me ha parecido siempre mm, un objeto peligroso en, en casa. A ti te puede parecer ridículo, pero a mí me parecía porque el ordenador yo lo empecé a ver en los sitios de trabajo. Entonces, mm. llevarte el ordenador a casa era llevarte la posibilidad de llevarte el trabajo a casa. Porque el ordenador como objeto de ocio es, tiene cuatro días, aunque ahora no seamos capaces de verlo. Entonces, eh, yo cuando tenía que tirar del ordenador, siempre tiraba pues del ordenador del trabajo. Pues, tenía que quedarme... Fuera del horario de trabajo, pues me quedaba fuera del horario de trabajo y, y, y hacía las cosas en el ordenador porque tenía además la potestad para, para poder hacerlo. Nunca en el horario de trabajo, pero sí fuera de horario de trabajo. Y en casa yo era libre para mis colecciones, para mis libros, para irme al cine o para ver mi partido de fútbol o lo que sea. Pero el ordenador no me interrumpía. Entonces, claro, mmm, todas mis colecciones se llevan a mano. Todo eh, a mano. Eh, todo a mano. Pero claro, hay un momento en que todo se hace tan grande que ya necesitas eh, la hoja de Excel, necesitas el escaneo, y ahí es cuando surge Ángel. ¿eh? Uh -huh. Ángel es el que yo les dejo le, de, le dejaba mis fotos, o les sigo dejando mis fotos, las escanea, las guarda, las, las, las analiza... Las, las, las pone, en las compartimenta, y, y cuando a mí en los momentos me piden alguna foto de mi colección, oye Andrés, déjame una foto donde salga un montón de Manila en el siglo XIX de aquí, de una valenciana, le digo, oye, eh, Ángel, Ángel. Aunque Ángel todavía tiene, por, tiene toda mi colección de postales y de fotografía urbana, pero no me ha escaneado todavía la, la colección de, de retratistas. ¿Sabemos de qué volumen de fotografías estamos hablando? ¿Miles? Sí, sí, sí, miles, miles. No he llegado a llevar la cuenta, pero a nivel de fotografía urbana, pocos miles. A nivel de retratos de personas, pues ahí sí que ya no estamos hablando de pocos miles, sino de, de, de muchos miles, porque ahí tengo menos competencia y porque se le ha dado menos importancia. Pero para mí tiene tan, tan importancia una cosa como la otra. No solo la Valencia... Antigua, sino los valencianos antiguos, una ciudad, se la explica mmm, tanto el contexto, la propia ciudad, como los que habitaron en ella. Entonces, eh, sí que es verdad que tengo muy eh, centrada mi colección en el, en el tema de retratistas, pero, pero bueno, no puedo pasar eh, sin ver una fotografía antigua de urbana y también adquirirla si, si se pone a tiro porque estas cosas mmm, normalmente mmm, a veces las encuentras tiradas eh, prácticamente no te cuestan pero a veces te eh, pueden costarte bastante ¿Qué rasgos físicos han cambiado en 100 años de los valencianos? ¿Se, a, ¿Se podría hablar de eso? Sí sí aunque no somos específicos en ese tema igual que los barceloneses o igual que los castelloneses es decir uh -huh. Eh, las fotos de antes eh, representan a los valencianos más pequeños de, más pequeños. de menor altura eh, lógicamente también están muy sesgadas porque la fotografía nació como un arte para las clases pudientes ¿eh? para los primeros que se fotografiaron fueron la, la aristocracia, la nobleza y luego un poco más tarde la alta burguesía ¿por qué? Por, porque eh, costaba, costaba mucho dinero fotografiarse entonces hay un, un, primero in, un primer inicio que es el daguerrotipo, que es una fotografía única y hasta que a finales de los 50 del siglo XIX, 1850, no sale la tarjeta de visita, que se inventa en Francia y enseguida llega a España, es donde ya se populariza un poco la, tarje, la, la fotografía. Pero no, hasta, no a las clases eh, más bajas, pero sí que se pueden hacer ya 6, 7, 8 copias en papel y ya es más asequible para, para, para el burgués, para el comerciante, para la gente que tiene un poquito de dinero. Y ya, con el cambio de siglo, cuando surgen nuevos soportes, por ejemplo, el soporte postal, una postal, pero que en lugar de ser una postal por, es un retrato, pues ya se empieza a extender hacia las clases eh, populares. Entonces, claro, está muy sesgado porque, por ejemplo, en mi fotografía del siglo XIX sale toda gente vestida de una forma estupendísima con sus grandes trajes y demás, y no ves en los estudios de y su señora, o de Antonio García, que eran algunos de los fotógrafos más importantes, ahí no entraba gente eh, del pueblo a fotografiarse, con lo cual hay un momento que te da la impresión de que todo el siglo XIX eran señoras estupendas y señores con su levita y con su, y con su sombrero y demás, y no es así. Y cuando llegas al siglo XX ya empiezas a ver un poco, eh, y se ve mucho eh, el cambio de modas, en el vestir es lo que más se ve, más que el cambio físico, sobre todo se ve el cambio en el vestir, eh, los años 10, eh, los años 20, y bueno, yo he colaborado con, con gente especialista en indumentaria eh, que han hecho exposiciones o libros y que y que pues quieren tirar de ahí, porque es una de la información más, yo creo que incluso la más la más importante, la indumentaria. Uh -huh. eh, pasamos de los retratos al, al foro y de repente el foro empieza a crecer, uh -huh. empieza a tener un volumen de gente que, que colabora y os vais picando entre vosotros ¿no? Sí, claro, uh -huh. efectivamente porque ahí... es, es a, a ver quién, ver, ¿quién encuentra quién, esto, efectivamente, ¿no? quién es más chulo y encuentra la foto más, uh -huh. más rara y, y, y a veces eh, puede haber algún pique sano, pero son piques sanos, es decir... ¿Recuerdas eh, alguna que haya costado mucho de...? de... Sí, sí, mira... Una foto que costó mucho de encontrar, y, y, y voy a hacer memoria porque yo me acuerdo de las cosas, pero no del nombre de las cosas, es la foto de un mercado que había eh, enfrente de lo que ahora eh, es el... se me está yendo la... Eh, donde está donde la universidad, donde tiene el Botanic, el enfrente había un mercadito, uh -huh. pequeñito, ahí hay una placita. Sí. No me acuerdo el nombre de ese, de ese mercado. Uh -huh. pero ahí había un mercado y todo el mundo conocía y había visto de pequeño ese mercado pero nadie encontraba una pollintera fotografía de ese mercado por cierto ese mercado se ha trasladado eh, se ha hace 20-30 años eh, 100 metros y se llama ahora Rojas Clemente uh -huh. vale. pues el precedente del mercado Rojas Clemente era otro mercado de cuyo nombre sigo sin acordarme eh, y nadie encontraba y era ya una especie de mito en el remember a ver cuándo se encuentra una, eh, fotografía una fotografía del mercado eh, inicial de Rojas Clemente. Y se encontró, se encontró. Y al final la, la, la, la pusimos allí. Y, y sale también, creo que la, en el primer libro de La Valencia de desaparecida, uh -huh. sale esa fotografía. Pero han habido seis o siete cosas míticas de ese tipo. A ver quién encuentra eh, foto de, del edificio que había en la Plaza de Tubán antes del que estaba en el actual edificio de, de, la, de la obra cultural de Banca Bancaja. Uh -huh. o, pero al final. Te das cuenta de que todo reto, por muy difícil que sea, solo hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Y al final, en algún sitio acaba saliendo esa fotografía, en el sitio más, más inesperado. Mira, la fotografía más rara que yo he encontrado es una fotografía del portal Nou. Portal Nou era una especie de, de mini, por, mini. el portal de las torres de Quart, uh -huh. pero en pequeñito. No las de Serrano, sino las de Quart. Y estaba en la placeta donde ahora se pone la falla La Jordana. Uh -huh. Ahí estaban esos y solo había una fotografía eh, conocida de, de ese portal. Y yo encontré otra fotografía estereoscópica en un, una, una tienda de Madrid, no anticuaria exactamente, una tienda donde vendían cosas de coleccionismo y, y, y me la sirvieron en una especie de caja. Yo entré y dije, ¿tenéis cosas de Valencia? Y tenía una caja donde iban echando cosas de Valencia, otra caja donde iban echando cosas de Barcelona y tú te sumergías allí y ibas. Y esa fotografía me costó 5 euros. Y esa fotografía yo la podía haber vendido por 3.000 o 4.000 euros, tranquilamente. Porque es una fotografía inédita donde los grandes popes del coleccionismo en Valencia, que los hay si quieres, luego hablamos de ellos. Sí, José, puedes comentar los eh, nombres que son... Juanjo Díaz, Prosper, Juanjo Díaz Prosper por ejemplo, o José Huguet, eh, por decirte los dos que yo considero eh, principales, también podríamos decir Javier Sánchez Portas, eh, aunque este no es tan popular, pero también es súper importante y bueno, cualquiera de esas personas hubiera y... ¿pero dónde la encontré? La encontré en Madrid, en un sitio que nadie no se esperaba claro. encontrar una fotografía antigua de Valencia efectivamente, y eh, las grandes fotografías antiguas de Valencia que están por salir seguramente se encontrarán en, como decía Aznar, en montañas muy lejanas en, en sitios muy insospechados <risa> Es eh, sospechados efectivamente sí, sí, sí. Y, y bueno pues es cuestión de, de esperar la muralla por ejemplo la muralla de, de valencia que se derribó en 1866 67 pues está escasamente fotografiada y sobre todo está fotografiado eh, el lado el lado norte el que da al río y algo sí bueno. Como siempre está todo más, más hecho el lado norte que sí, el lado sur. Entonces la gente, muchos suspiramos por ir encontrando fotografías del de lado sur de la muralla con las puertas, porque toda la muralla tenía infinidad de puertas, y, y encontrar el portal de Ruzafa, encontrar bueno una serie de portales mm -hmm. que eran más pequeñitos que las torres de Serranos y las torres de Cuar, y que por eso pues no han logrado sobrevivir, y que supongo que también eran menos fotogénicos pero que en algún momento se haría alguna foto de ellos. Entonces, bueno, pues es cuestión de esperar, es cuestión de buscar. Y hacemos una llamada que si alguien tiene en El su foto, casa... Una foto, muy rara, una foto muy rara, muy vieja, que no que descolorida, que no se le ocurra... Eh, yo me he especializado, mmm, en esa dupla que hago con Ángel Martínez, yo me he especializado sobre todo en buscar y en encontrar. Y Ángel se ha, se ha especializado en, en, eh, localizar, en localizar en en localizar, localizar los y, sitios, porque es el crack de la localización. Sí, eh, tiene un superpoder eh, <risa> que tú le enseñas una foto donde aparece un trozo de calle, una ventana y poco más, y, y, y, y se la mandas por WhatsApp a las 7 de la tarde y a las 2 de la mañana te está llamando, ya lo has localizado, ya sé mm. dónde es. Y claro, eso a él le llena... Y a mí también me llena porque justifica, justifica mi, entre comillas, mi pérdida de tiempo y mi pérdida de dinero. Es decir, haberme levantado un, un domingo a las 5 de la mañana pero al rastro o haberme gastado 7 euros en una foto que a lo mejor, pues luego resulta que no es de Valencia, que es de, de otro sitio y, y bueno, cuando, yo he comprado muchas fotos porque me muevo a veces por la intuición. Es decir, cuando tú vas un, en invierno a las 6 de la mañana, con, con, con la linterna por el rastro, porque todavía es de noche y ves una foto ahí de. Pff, no sabes lo que estás viendo. Y a veces he comprado alguna foto, por ejemplo, de Belluters, uh -huh. eh, que es un barrio muy poco fotografiado uh -huh. y donde salen muy pocas fotos. Algunas está creo que están está en apariencias desaparecidas, donde eh, luego ha resultado ser una foto magnífica. Porque, claro, las fotos, cuando las localizas, cuando las identificas, cuando es una persona y la identificas, o cuando es un. Un trozo de ciudad y lo localizas, la foto cobra todavía más valor del que tiene, porque te empieza a explicar cosas. Entonces, cobra valor mmm, sentimental, cobra valor histórico y también cobra valor pecuna, pecuniario. O sea, mm. todo. Entonces, eh, a mi ángel, mmm, me, me, yo tenía. Vamos a explicar un segundo. Eh, ángel lo que hace es eh, ponerse en la fotografía. Eh, en los libros de la Valencia desaparecida, que estamos comentando, son los tres libros, la, tres, la, la trilogía eh, editada por Temporae, que eh, se recogen un montón de fotografías de Valencia antigua, comentadas brevemente, y en el mismo punto donde se realizaron se coloca una fotografía actual eh, de la Valencia actual. Bien. Eh, estabas comentando que, que Ángel en ese punto pues localizaba... Claro, algunos. es que yo eh, tenía... Estos libros que de La valencia desaparecida eh, no hemos inventado nada porque ya eh, yo cuando ya iba a ciudades y me gustaba comprar libros de fotografía antigua mm. y ya habían unos libros que se llamaban... Los veía yo, sobre todo en las grandes ciudades París, Nueva York, Londres... En Barcelona también habían... Eran Then and Now, Entonces y Ahora. Y eran libros donde te ponían fotos antiguas y fotos modernas para que vieras lo que había cambiado. Pero tenían unos déficits para mí. El déficit era que siempre eran postales, con lo cual, eh, bueno, al final era una Nueva York de postal, no era una, una, una Nueva York de verdad. Y, y además, eh, cuando se iban al now a la hora, no eran especialmente rigurosos. Se iban cerca de ese edificio y te hacían una foto. Entonces yo digo, para saber bien dónde, qué es lo que ha pasado, hay que ser muy estrictos, ir al mismo sitio. Y si es posible eh, con fotos que te reflejen la globalidad de la ciudad. Claro, ahí entra la, la complejidad, porque las postales están referenciadas, las giras sí sabes dónde es. Pero las, las fotos de particulares, hay una complejidad tremenda. Yo veía fotos y digo, ¿esta gente dónde estará? Eh, ¿Esta foto de cuándo será? Entonces yo digo... Yo esto jamás lo sabré. Y cuando yo descubro a un tipo que eso lo puede hacer, es cuando yo veo que estos libros se pueden hacer súper mejorados. Es uh -huh. decir, el, el entonces, el ahora, pero de toda la ciudad, tanto el centro, como los costales, como los barrios. Uh -huh. y, y además vamos a ser eh, estrictos y rigurosos. Y como con, como cuando conozco a Ángel, Ángel está ya jubilado, porque en las primeras eh, él monta un blog... Viendo esa, esa habilidad, monta un blog donde ponen antes y, y, y el blog ponía, homónimo que se llama La Valencia desaparecida. Efectivamente. Y, y cogía imágenes de, del Google Imágenes, de este cochecito que iba por las calles, mm. y le dije: No, Ángel, ves, ve, ve tú, coge la cámara, ve tú y ponte en el mismo sitio. Y, y, y, y empezó a, a, a crecer el blog, empezó a crecer el blog, y yo le dije: Ángel, haz un libro, haz un libro porque. Eh, tú puedes hacer lo que yo no no he podido hacer eh, nunca que es, eh, pues eso encontrar esa foto, Ángel no, no tiene colección, no tiene él simplemente escanea, no tiene digo, yo te daré las fotos, tú no te preocupes que fotos no te van a faltar y yo de hecho Ángel le, le presento a, a esos coleccionistas que te he dicho antes uh -huh. se los prese, se lo presento para que le den fotos, claro tú dirás ¿y cómo le dan fotos a Ángel? pues porque Ángel les hace una labor a ellos localizarles también las fotos entonces uh -huh. hay una simbiosis ahí interesada. Y bueno, eh, hay un día en que una editorial madrileña, que es TemporaE, pues navegando por internet, es una editorial especializada en fotografía, ve esto. Y llaman a Ángel, oiga, queremos hacer un libro con su con su blog. Uh -huh. Y entonces Ángel me dice, Andrés, ha llegado el momento de, de ese libro, eh, que, hagámoslo. Digo, ¿Quieres que lo haga contigo? Y sí. la selección de fotografías tendría que ser... Claro. Porque se hace en base a las zonas de la ciudad que más han cambiado mm. o los, las más sorprendentes. Eh, tenemos varios criterios. El, el primer libro te debes mucho a... a digamos, tu a, gusto personal. A tu gusto personal y a cierto populismo. Es decir... la plaza eh, de ayuntamiento. Claro, lo primero que hay que dar a conocer es los, los eh, sitios icónicos de la ciudad. Los sitios que son de todo. Porque tú eres de tu barrio pero también es del centro de la ciudad. Del centro de la ciudad, digamos, lo hemos adoptado todos en todas las ciudades. Eh, la, la plaza de Ayuntamiento es de todos. Eh, tú identificas con tu donde vives y con la plaza de Ayuntamiento. Entonces, hay que poner una serie de fotos que todo el mundo conozca y que llamen mucho la atención. Pero, a partir de ahí, conforme vas avanzando en los libros, vas mirando el plano de Valencia y dices, nos faltan fotos de este barrio. Y es un tema muy complicado. Porque ponte tú a localizar fotos de Patrais de los años 10 o los años 20. No es fácil, no vas a, a consumo, a mercado y dices, póngame un kilo. Vamos es a poner un ejemplo. Sí. Yo, a mí me sorprende mucho la calle Colón, por ejemplo. Sí. ¿La calle Colón? ¿qué cosas, ¿qué, ¿Cómo podríamos hacer un recorrido, un paseo por la, la calle Colón de los años 10 o años 20? Sí. Eh, ¿por ¿Qué encontraríamos? Vamos a ver, si te vas al principio de la calle Colón, mmm, al principio de principio, lo que te encuentras es una muralla. La calle Colón es, es, es eh, digamos, eh, el lateral de menos conocido de la muralla de, de Valencia porque además eh, habían pues, huertos pegando a, a ese lateral de la muralla de la zona donde ahora está eh, el edificio del corte inglés por decir, o de Apple entonces esa zona eran huertos dentro de la muralla entonces si fuéramos a a 1850-1860 encontraríamos una muralla que atravesaría la calle Colón y al lado de donde están esos sitios que hemos dicho comerciales, Apple, Corte English, ahí encontraríamos algunos huertecillos. Y más allá encontraríamos la, la huerta pura y dura hasta, hasta que se divisase pues, un poco al fondo el campanero de Ruzafa, que es lo que más cercano estaba. Uh -huh. eh, si avanzamos un poco con el tiempo, cuando se tiran las murallas a finales de los 60, ...se tiran por, por, por necesidad de crecimiento, por necesidad higiénica también... ...porque las murallas constriñen a la ciudad... ...y eh, el primer ensanche, el primer crecimiento de la Valencia eh, histórica... ...empieza por la calle Colón, el primer ensanche... ...es sí. el que está entre la calle Colón y la Gran Vía... ...¿qué empezaríamos a ver? Si vamos por los años 80, 90... ...empezaríamos a ver edificios sueltos en calles... ...que son perpendiculares a la calle Colón... Y uno, por ejemplo, podría ser el edificio eh, de la reciente polémica del Cine Metropol. Uh -huh. Ese edificio... Que claro, ahora da... hablaremos en, en, en breve, en, en, breve en, <ríe> en extenso. Seguimos con la calle Colón. Ese, ese edificio data de, de, de entonces. Está muy uh -huh. pregado a la calle Colón y data de finales del siglo XIX. Aunque uh -huh. luego la reforma que hablaremos, que hizo Worliss, ya se hace en los años 20 o 30. ¿vale? Uh -huh. eh, ¿Qué encontraríamos? Cuando al una final calle la que... de tierra, quizás. Sí, una calle de tierra, una calle de, de, de, de paso de carruajes, una calle por donde luego al final pasa el tranvía, un tranvía que hace la primera circunvalación, una calle donde eh, en algún hay muchos, un arbolado que ahora no existe, una calle que además ha cambiado muchísimo. Encontraremos una serie de edificios más bajos que los que hay ahora, ...y de los cuales solo pervive el edificio que en estos momentos está ocupada por, por, por la casa esta de Apple Por Apple, sí, sí. sí ¿no? ¿Por qué, sí, sí, no sí, sí. ¿Por qué no decirlo? Sí, sí. Es el edificio más antiguo que existe en, en, en esa calle. Ha sido una calle muy maltratada por la, por la historia. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, observa, observaríamos, si pasamos por los años 10 o 20, una serie de edificios... ...todos los cuales han desaparecido. Hay que llegar... Al final, a, digamos, a la, a la glorieta para ver algunos de los edificios que sí que están eh, todavía, que no es calle Colón, pero bueno, están ya pegados a la calle Colón. La glorieta no, mmm, mmm, donde está la puerta de la mar. Uh -huh. La puerta de la mar, ahí hay algunos edificios y luego está también la audiencia, eso formaba parte de la calle Colón. Pero aparte de eso, y el edificio de Apple que te he dicho antes, no queda absolutamente nada. Ha sido una calle eh, mm. maltratada por la historia. Mm. Y es una calle que, al ser una calle, digamos, del extrarradio, eh, el comercio que por allí había, tanto en la propia calle Colón como en las calles eh, perpendiculares, tanto un lado como otro, Lauria o Hernán Cortés, ¿eh? era un comercio que en su momento se vinculó mucho al ramo de la automoción. O sea, mm. ¿Por qué? Porque los, uh, uh, esos, ese tipo es de... Es imposible imaginar ahora una calle Colón claro, vinculada a la automoción. Claro, es, es imposible, pero todos los coches, todas las marcas de los principales coches en los años 19-20 tenían allí su, su sede. Bueno, y si te fijas, hasta hace poco, en la esquina de Grabadores TV con la puerta de la mar, en los bajos de allí, hasta hace 7, 8 años, todavía existía una casa de de coches de, de lujo, de gama alta, no me acuerdo exactamente la marca, mm. pero era como el último vestigio, pero sí, eh, y luego hubo pues famosos comercios ya desaparecidos, la nueva morera, eh, eh, que, que era una, una la nueva torera, que era una casa de comidas muy vinculada a la gente que trabajaba en la Plaza de Toros, o la gente que trabajaba en los teatros de, de la calle Rivera, la calle Cruzafa eh, la, la cristalería de Prat cuyo cuyo hijo fue el famoso presentador Joaquín Prats o Joaquín Prat uh -huh. eh, una serie de, de, de, de comercios que pasaron a la historia y que ahora ya solo perviven en, en, en, en la mente de gente ya muy mayor, muy mayor, estamos hablando de gente de 80, 90 o... Ahora, la calle Colón, evidentemente, has hablado como ella como de periferia, pero evidentemente sí, sí. es el centro histórico claro. de Valencia, el centro más puro de Valencia ahora mismo eh, cuando nos vamos a los barrios eh, la asociación Remember Valencia tuvo una iniciativa también de ir a contar la historia de los barrios mm. eh, por los casales de, de gente mayor de, de casas. qué historias os habéis vinculado para poder eh, compartir esas fotografías de ir repasando barrio a barrio mm. eh, cómo fue esta experiencia. Esta experiencia eh, fue una experiencia muy interesante que, que se ha hecho básicamente a lo largo del año 2017 eh, lo que hicimos es tirar de, del archivo de, de, de Ángel Martínez, el archivo fotográfico de Ángel Martínez, que no es un archivo propio, es, está compuesto por, por la escaneo de, mi, de mis fotos, de las fotos de Huguet, de las fotos de mucha gente. Pero claro, uniendo todo eso, él lo tiene todo perfectamente esquematizado y dice, fotos de tal barrio. De Zaidía. Ah, y le salen un montón. Ah. Y si no, las, se salen, se, se buscan. Entonces, él ha ido... Eh, ...junto con otros miembros de la asociación, pero él ha sido el que ha llevado el peso importante del tema... Eh, ...barrio tras barrio, pues, pues creo que una quincena de barrios, no todos porque hay más barrios... ...pero en los casales de gente mayor, eh, eh, explicando, eh, primero se ponían unas fotos de, de aperitivo... ...de fotos del centro de la ciudad, de la ciudad común de todos, de, de comparativas... Uh -huh. basadas sobre todo en la, Valencia en, en la Valencia de Desaparecida sobre todo en el libro uh -huh. y algunas también en el blog y luego él, eh, como el, su archivo es inmenso pues también no todas las fotos que tiene ha podido hacer la comparativa. sabe dónde es pero se te ya toda la vida porque a veces se le, yo le, la última tanda que le he pasado son 300 o 400 fotos es decir, él no puede entonces tiene muchas fotos pendientes de, de, de no de localizar que también sino de hacer la comparativa todo no se puede hacer entonces lo que se llevan es fotos de ese barrio de ese barrio y, y, y se emocionaban los sí, la gente claro, mayor hablando había, de había ha, ha habido diversos barrios. ¿eh? Ha habido barrios donde la participación eh, ha sido muy escasa y barrios donde ha sido multitudinaria. No sabemos muy bien por qué. También depende un poco del presidente eh, o, o de las instalaciones que tengan eh, o de muchos, de muchos factores. Pero sí que ha sido una experiencia muy interesante y también te, nos ha hecho ver muchas cosas. Como por ejemplo, que la memoria es muy, juega muchas malas pasadas. Porque hay gente, y eso pasaba ha pasado aquí y ha pasado también en el Rimero de Valencia, gente que se acuerda de cosas que es imposible que hayan pasado. Porque la, la memoria te te, te, te lleva a, a, a reinterpretar y a mezclar cosas, cosas por las cuales tú jurarías, prometerías y matarías, pero que es imposible. En el remember se han puesto fotos de gente que dice, yo con mis padres en el puente de tal. Y se le mm. ha dicho, no, ese puente no está el puente, ese es el otro... Y la persona se ha quedado absolutamente flasheada diciendo no es posible, esto no es posible. Y le ha negado la mayor. Ha negado la mayor porque durante 40 años ha estado pensando que esa foto de con sus padres era en tal sitio. Y cuando se le dice que no, que él con sus padres no estuvo en ese sitio, sino que estuvo en ese otro, al final se le acaba demostrando y acaba... Pero claro, porque se le demuestra. Y se le demuestra fehacientemente por 30 personas. Pero eh, eso te lleva a pensar que manejamos una serie de información eh, no contrastada en nuestra mente que, que, que luego puede servir para otros temas ¿eh? porque tú vas a un juicio y te dicen, usted recuerda tal y cual y, y, y nuestra mente no es fiable Voy a ser malo, eh, ¿recuerdas la primera vez que fuiste al mercado central? Eh, sí. sí, bueno De forma, fiable. No, no recuerdo, de forma claro. fiable no, de forma fiable no Yo he sido siempre un un admirador de los mercados, de, de, del pequeño comercio, porque yo vengo de familia que también ha tenido un pequeño comercio en Castellón, la cuchillería, y, y del pequeño comercio y del comercio tradicional. Y, y yo siempre tenía, y lo he pensado y lo digo aquí, eh, y lo digo en cualquier lugar, que Valencia tiene edificios preciosos, pero si me, dan, si me tienen que decir llévate, va a caer una bomba nuclear y hay que salvar un edificio, yo salvaría el mercado central sé que hay gente que, que dirá este, este tío está loco, estando la lonja que es patrimonio de la humanidad, estando la catedral con sus diferentes puertas estando la ciudad de las artes de ciencia con lo que nos ha costado <risa> estando muchas cosas sí. yo salvaría el mercado, central. el mercado central tanto que lo salvarías que le habéis dedicado un libro efectivamente, de 100 años de historia del mercado efectivamente. central, cuando nos encargaron el, el libro de, de eh, hacer este libro, verdaderamente era imposible decir que no Era imposible decir que no porque era lo que yo soñaba, o sea, yo, la, la explosión de colores, olores y sensaciones que se sienten en el mercado central de Valencia es indescriptible. Y además no se sienten en otros mercados. Y lo digo mmm, habiendo estado en mercados muy importantes. como Tardó la... tardo años en construirse. Oh, el mercado central eh, da para una novela. O sea, la construcción del mercado central eh, tuvo mil incidencias y sobre todo entró en una dinámica de política de grandes cuchilladas a nivel político Siempre donde... está ligado al conflicto el mercado central Siempre está ligado Incluso al conflicto, ahora efectivamente, efectivamente. Eh, pero bueno durante muchos años se paralizaban las obras por H o por B la oposición le criticaba al gobierno que habían lo habían hecho mal y era digamos un objeto arrojadizo hasta que al final eh, se acabó eh, inaugurando, pero verdaderamente eh, el libro que hemos hecho, que lo hemos hecho también contemporáneo, refleja en muchos capítulos eh, arquitectos que dimiten, ¿Y por, peleas... Y por, qué, eh, ¿Por, qué el, ¿Por qué el éxito del mercado central? ¿Has descubierto el dónde está la clave de el, el construir uno de los mercados más bonitos del mundo? Eh, el éxito primero es que los, los, los, los arquitectos que a los cuales se, se les encarga el mercado central son arquitectos de la, de, de la Escuela de Barcelona, directamente eh, herederos del, del modernismo barcelonés más rampante, es decir, son discípulos de, de Puig Cadafal, discípulos de Gaudí, gente que, eh, que también tiene, si vas por la calle La Paz, verás edificios de, de alto nivel modernista, ya, eh, que beben de, directamente de, del modernismo catalán, que es el, el, el más importante en, en aquella época. Y eh, verdaderamente eh, el, el, el proyecto es grandioso. Ya antes del mercado central en esa zona habían mercados. Habían varios mercados, habían el mercado de Vélez, que se dice que son pues entelados que se hacían. Uh -huh. Entonces, eh, para hacer ese mercado se tiran varias manzanas de calles, manzanas hoy desaparecidas. Es decir, es un proyecto majestuoso, que quiere englobar además no solo eh, varios mercados, el antiguo mercado de la pescadería, de la carnicería, todo, y se dispara por lo alto. Es por eso, un poco por lo que eh, no, no avanza, porque se tira por lo alto. Tú te vas a la boquería y con toda la fama que tiene, que es un mercado también súper importante, súper grandioso, a nivel arquitectónico, no hay, no hay color, no y hay nunca color, mejor dicho. No hay color, no hay color. Es que, y el mercado central lo que tiene es eso: continente y contenido. Eh, eh, y eso no lo encuentras en ningún mercado eh, de España. Tampoco soy un experto en mercados, tampoco me he pateado todos los países de Europa, pero verdaderamente yo he traído aquí a gente um, italianos, que se supone que Italia es un país donde está eh, petado de arte todas las ciudades de todo tipo, tanto religioso como civil y demás. Los he paseado por toda la ciudad, eh, los he llevado a ver directamente la lonja, porque yo digo... Oye, voy a, a verlos a lo que está considerado patrimonio de la humanidad. Y han dicho, bueno, esto está muy bien. Pero tampoco han, Porque han visto en, en Italia cosas también de alto nivel. Ahora, cuando los he metido en el mercado central, se han quedado pasmados. Diciendo, esto, esto es diferente. Esto no lo tenemos en, en... Tenemos catedrales como la que tú nos has enseñado, igual de buenas. Tenemos eh, otros pat, otras, otros edificios patrimoniales de la humanidad que son se pueden pelear con la lonja. Pero este mercado, yo no lo había visto. Eso me lo han dicho a mí italianos que bueno que no son expertos en el asunto. De un país donde... Un arquitecto que no hizo el mercado central, pero es básico para Valencia, es Gerlich. Y Gerlich hace también un edificio, que es el Metropol. Primero, me gustaría que presentáramos un poco la figura de Gerlich y la, la importancia de la ciudad. Y después eh, acudiremos a... a Javier otro. Gerlich es, eh, ¿cómo te lo explicaré yo? Es el Lope de Vega valenciano. Lope de Vega, sabes que es un tío, eh, un escritor muy prolífico. En la edad de oro de, de la literatura en castellano, literatura española, eh, es, es indescriptible la cantidad de obras que, que, que el hombre eh, hacía. Ese, podría. Entonces, eh, yo lo comparo con él, porque Gerlich... ...tú empiezas a analizar la ciudad... ...y está toda llena de proyectos... Eh, ...de gorlic y, ...y hasta el punto de que todavía no se sabe... ...cuántas cosas eran de Görlitz... ...y todavía... Eh, ...se va descubriendo, sobre todo por parte de la Fundación Görlitz... ...nuevos edificios donde... ...Guerlitz o era el principal autor... ...o al menos era secundario... ...o estaba por ahí por en medio... ...pero... Eh, ...podríamos hablar aquí de la obra de Görlitz y no acabar... ...pero donde Gorlis verdaderamente deja su sello... ...un sello imborrable en la ciudad es en la configuración de la actual plaza más importante de Valencia, que es la plaza del Ayuntamiento. Anteriormente plaza del Caudillo, anteriormente plaza de Emilio Castelar, anteriormente plaza de San Francisco, y así hasta Plaza de la Libertad. Hasta... Y esa la configuración moderna de esa plaza, que en la antigüedad, en el siglo XIX, era muy pequeñita, la configuración actual es debida a Goerlich. Eh, porque él es autor de muchos de los edificios que, que de hecho hay un edificio que se llama Edificio Werlitz también eh, de esa plaza y mm, es, es a, él, a él prácticamente es el que ensancha esa plaza esa plaza antes estaba compuesta por lo que es la plaza de San Francisco antiguo convento, efe, con el antiguo derriba. convento que se derriba y, y la plaza de San Francisco ocupa el antiguo convento de San Francisco pero también estaba la bajada de San Francisco mm que era una calle que llevaba hasta la plaza de Cajeros. Todo eso actualmente es la, la plaza del ayuntamiento. Y no solo digamos, crece de norte a sur, sino que uh -huh. se retranquean sus dos laterales, se echan hacia atrás y se hace más ancha. Uh -huh. Todo eso prácticamente se hace en los años eh, finales de los años 20-20 principios de, de los 30, uh -huh. eh, un poco antes de la república y cuando empieza la república. Y Gorlis y es, es el que dota a, a Valencia de esa, de esa plaza magnánima, donde a excepción de un edificio, todos los edificios prácticamente son de los años 20, 30, alguno del 40. Y luego hay una barbaridad que se hizo recientemente que afea la plaza. Y no solo hace eso, sino que Gorlis, el centro de la plaza... Eh, también lo diseña. Lo diseña con una famosa tortada que era, no era más que un mercado de flores interior ¿eh? Bajo, debajo de la superficie. La tortada es, eleva la plaza y hace una tortada donde en el interior estaba el mercado de flores y también había unos meaderos por, ser, por decirlo todo y eh, todos los valencianos eh, ya no hace falta con, con que tengan más de 50 años todo el mundo recuerda la tortada esa, esa tortada eh, se la cargan durante los años del franquismo y porque decían que era un poco pues, insalubre y demás, por el tema de eso es lo que se llama, de los máteres mm -hmm. y demás. Y eh, dejan un poco la plaza a ras de suelo. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo la conocemos? Sí. Mm -hmm. Peor todavía, porque la llenan de coches. Se convierte en un aparcamiento brutal durante los años 70 y 80. Estaba la esplanada de ahora. Pero llena de coches. Ahora, por lo menos, no está llena de coches. Imaginémonos. Uno de los edificios de Gerlich es el Cine Metropol. Efectivamente. Cuéntanos un poco qué es el Cine Metropol y por qué es importante el Cine Metropol? El Cine Metropol mmm, tiene mmm, varios valores. El primer valor que tiene mmm, más importante es valor patrimonial. Valor, valor arquitectónico. ¿Por qué? Porque es una muestra de Art Deco. Mmm, dirás, bueno, tampoco es una gran muestra. Pero es que mmm, Valencia carece de art deco. Así como de modernismo, pues tiene bastante modernismo, tiene bastante barroco, tiene de art deco carece bastante. Por tanto, eh, el poco que hay no conviene ir menospreciándolo. Y aparte, eh, el Metropol está hecho sobre un edificio, como te he comentado antes, del, hecho en el siglo XIX. Un edificio que Gordles escoge la mitad de él y lo mm, tunea, por decirlo en realidad actual, y lo convierte en un cine. De hecho, si tú ahora vas a ver el Metropol, que, era, que tiene una estructura de cine, el edificio de al lado es el mismo, pero es un edificio de viviendas. Hay que ser muy experto para darse cuenta de que es el mismo edificio. Y, y, y, y, y alucinantemente, el edificio de viviendas está protegido. Y lo que no está protegido es el Metropol, que es un ejemplo maravilloso de cómo se puede coger un edificio estándar y tunearlo y hacerlo en un cine. Y eso eh, le da un valor eh, arquitectónico eh, muy interesante. Pero no solo eso, es que además también tiene valor histórico. Porque eh, cuando eh, estalla la guerra civil y el gobierno republicano eh, en Madrid ve que Madrid puede ser ocupada por las fuerzas franquistas, por si acaso luego resistió hasta el final de la guerra en Madrid pero por si acaso trasladan la capitalidad a Valencia, luego se va a Barcelona pero durante eh, cierto tiempo la capitalidad está en Valencia y eh, bueno, pues Valencia se llena de eh, edificios oficiales que, no sé, todos los ministerios bueno, un montón de edificios oficiales se trasladan a Valencia y eh, todo se colectiviza todo, estamos en época de guerra uh -huh. y eh, el, el Metropol, ahí eh, en él um, hay, hay sobre todo cine, también ha habido algo de teatro, pero sobre todo cine. Y todos y en los años 30 eh, y, en, y en la época de la guerra civil, eh, el Metropol está eh, absolutamente guiado para ofrecer al pueblo, eh, a, a la gente, lo que tiene que ofrecer. Hay un comité de espectáculos públicos, Entonces, mm. es una especie de edificio oficial donde mm. se, se muestra lo que se tiene que mostrar. Estamos en la guerra y, y tiene que estar todo dirigido hacia la resistencia, hacia mm. mantener la moral y todos los espectáculos públicos de Valencia hay un comité que los dirige. Y eh, el Metropol, de alguna forma, se convierte en un edificio oficial. No para que haya ahí ministros o haya burócratas de, de, de la República, sino para eh, ofrecer el espectáculo eh, cinematográfico que debe que debes de ser ofrecido. Entonces, durante esos años de la República, y, de la, y sobre todo de la Guerra Civil, ocupa un papel importante. ¿Cuál Pero, es la propuesta de defensa de ahora del Metrobol? Porque ahora mismo se quiere... Claro, eh, la, la, lo primero los... que, que, que se dice es que, aparte de ese valor arquitectónico y valor histórico, también tiene un valor sentimental. Mm. O sea, es un cine que, cuando antes del incendio, era un cine de reposición. Actualmente solo hay uno más, el DOR, eran dos, el DOR y el Metrol. cuando En los años 80 yo me acuerdo que llegó a Valencia y era el típico cine donde la gente iba Porque era muy barato, porque, porque te hacían un montón de películas, una cartera inmensa y Pero bueno, eso pasó en los años 60, 50 eh, No siempre fue un, un cine de, de reposición, también fue un cine de estreno Por ahí pasaron algunos actores eh, muy famosos y, y todo el mundo lo tiene en su imaginario, en su, eh, le da un valor sentimental. Tú me dirás, coño, el valor sentimental es una cosa muy subjetiva. De acuerdo. Pero cuando el valor sentimental es común a mucha gente, conforma, digamos, una memoria, una memoria colectiva. Entonces, eh, esa memoria colectiva también se va por los suelos. Y yo considero que esa memoria colectiva también debe ser preservada. Tú cuando te vas a un pueblo, por ejemplo, por ahí y te encuentras una casa natalicia de un escritor que nació ahí a lo mejor esa casa no tiene ningún valor arquitectónico y a lo mejor el escritor nació ahí pero a los dos años se fue con lo cual ahí no ha escrito nada pero la gente en ese pueblo conserva esa casa por, y, y, le, y le ponen ahí unos, unos, unos muebles de la época y demás y la tienen como orgullo porque ahí nació ese escritor entonces vas a ir tú eh, arquitecto, y decirle eso fuera porque no tiene valor arquitectónico, o va a seguir tu historia y decirle, oye, ahí, ahí, ahí no escribió nada, ahí vivió su familia antes de que él naciera y él nació ahí, pero se fue afuera con eso. No, oye, hay un valor sentimental. Ese pueblo está orgulloso de que ese escritor naciera allí. Pues eh, Valencia. Eh, ...tiene una querencia por el Metropol... Todo, ...todo el mundo se acuerda de cuando iba al Metropol... ...y eso, unido al valor, al valor arquitectónico... ...y al valor histórico que hemos comentado antes... ...hace que merezca ser preservado... ...tú me dirás... ...oye, hay edificios que se han tirado con mayor valor histórico... ...con mayor valor arquitectónico... ...con mayor valor sentimental... ...sí, pero bueno... ...oye, esta ha sido como la gota que ha colmado el vaso... ...ha habido gotas más gordas ...pero la que la ha desbordado ha sido esta... ...entonces eh, hay un momento en que la sociedad... ...ha dicho, bueno... Aprovechemos el cambio de gobierno que ha habido. Si con este cambio de gobierno las cosas siguen igual, nos escandalizamos. Entonces, esto ha sido un poco... Eh, yo creo que, que los ejércitos de la piqueta han, han campado por Valencia durante las últimas décadas y han ganado miles de batallas. Pero se pretende que, que, que el Metropol sea un poco el Waterloo de estos ejércitos. Que aquí... aquí y tú me dices, ¿y qué hay que hacer con el, con el Metropol? Eh, Primero te contestaré a la inversa, lo que hay que hacer es cargárselo y luego cuando no nos lo carguemos o lo mantenemos con entero y le damos un uso, habrá que negociar con la propiedad, un uso cultural o mmm, que la propiedad lo mantenga y que si quiere hacer un hotel, por ejemplo, lo haga, pero preservando la fachada, porque además la fachada le da un valor, o sea, le da un valor a, a ese hotel, o sea, no vas a... No vas a un edificio nuevo sin ninguna personalidad, vas a un edificio histórico. Que eso tiene unos costes mayores. Pues, pues asúmanse esos costes, parte por la propiedad, porque le va a generar un beneficio, porque el edificio va a ser singular, parte, si es necesario, por las instituciones públicas, porque para eso están. Para eso están. Y tirándose, como se ha tirado el dinero a las puertas en los últimos años en Valencia, tanto a nivel de ciudad como a nivel de comunidad valenciana. Ahora nos vamos a escandalizar porque por usar. Parte de, ...una parte mínima del horario público... ...para mantener el patrimonio de los valencianos. No. Lo que pasa es que hay unos arquitectos... ...técnicos... ...que sentados... ...en su, en su sillón... ...en su mesa de trabajo... ...han dictaminado que el valor... Eh, ...del metrópolis es escaso. Pero bueno, lo han hecho... Eh, ...en lugar de estar... Eh, ...de ser un equipo multidisciplinar... ...formado por un, por un licenciado en Bellas Artes por un historiador, por un arquitecto también, que dices, bueno, lo que esta gente diga va a misa. No, lo han hecho unos señores que son arquitectos, que saben mucho de arquitectura, pero que desconocen, no son licenciados en Bellas Artes, no son licenciados en Historia. Pues, eh, encarga eso a un grupo multidisciplinar. Y cuando esos digan que eso tiene que ser tirado, bueno, pues entonces, si no estás de acuerdo, por lo menos tienes que admitir que lo dice gente y un grupo... Eh, correctamente formado, donde están todas las sensibilidades, pero no se ha hecho así, no se ha hecho así. Entonces, eh, la sociedad civil, espontáneamente, en este tema, ha salido a la calle. Nunca había pasado eso, y ha pasado ahora. ¿Por qué? Pues mira, pues eh, quizás porque todo el tema que hemos hablado al principio de esta charla, de que la gente se empieza a preocupar por el pasado de su ciudad y todo eso pues al final está calando está calando en la gente y está calando porque los libros de valencia desaparecida han sido un éxito espectacular de ventas porque además en remember valencia ha habido muchas más publicaciones dentro de la gente que participa en el foro sí sí y, y, y que recomendamos que esto continúe y que siga el interés por la por la valencia desaparecida y la valencia que viene eh, Queda pendiente la, la charla con Ángel Martínez para que nos invite un día a localizar sitios. Y agradecemos un montón, Andrés, que hayas venido a la represa. Muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros por darme la oportunidad de contar mis, mis cosas. Gracias.